Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras las jornadas que realizamos en la Reserva Argentina de Parque Fernando, nos hemos dirigido a tierras españolas para buscar el Ibici de Aceite y me he encontrado una muy grata sorpresa. En un mismo rebaño había dos niveles 5 que resultaron en diamantes, así como otros lances que podréis ver a continuación. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos acercamos al albervadero, escuchamos a nuestra derecha la llamada de advertencia de los íbices... vemos un rebaño, un nivel 4, un nivel 3, un nivel 5, un nivel 5... Cogemos el 308, apuntamos, respiramos y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía, qué cazo. a ver si puedo hacer otro lance... Mira, salen corriendo, salen corriendo todos los animales mira aquí viene uno a ver si puedo hacer el lance a este no se me ha pasado ya mira, va otra vez para allá vamos a ver allí va corriendo otro disparamos Abatido. vamos a ver si puedo hacer más lances allí va corriendo un nivel 3 también otro va a hacer un nivel 4 disparamos muerto una hembra vamos a seguir mirando Mira, allí va otro nivel 5 Otro nivel 5 Dos nivel 5 juntos en el mismo rebaño A ver si puedo cuando pase el árbol hacer el lance Cogemos y disparamos Veamos el disparo Madre mía Le hemos impactado en el pulmón y en el hígado Ese animal está muerto Y tiene que haber más animales por aquí Vamos a ver, tenemos otro fallecido Vamos a recargar Cuatro disparos, cuatro animales muertos Una hembra Vamos a ver... Otra hembra... Esa no la vamos a disparar... Ahí tenemos el, el que está muerto... A ver más animales... Allí vemos a otro... A ver si puedo hacerse lance... Le hemos dado... Otro animal muerto... Cinco animales muertos... No está nada mal... Entre ellos do, dos niveles 5. Vamos a recoger a nuestros animales... Vamos a cruzar por aquí, que podemos cruzar, que el agua está muy somerita. Recogemos el primero. Un oro, 157,90. Está muy bien. Vamos a recoger primero, que tenemos más alejado. Ahí viene otro corriendo. A ver, a ver, a ver, a ver, este, a ver este. Le damos una vez. No le hemos dado bien. A ver si puedo hacer otro lance. Ahora sí, ahora ya está muerto ahí tenemos otro a ver apuntamos Adelantado. Vale, ese le hemos dado mal le hemos dado mal a ver si puedo hacer otro lance no, ese hemos fallado, le hemos dado mal, le hemos dado los cuartos traseros pero bueno, vamos a recoger a este primero que tenemos más cerquita un bronce, un nivel 3 porque nos ha penalizado tenía 141 con 10 nada más Vamos a recoger ahora al nivel 5, vamos a mirar por los prismáticos, ahí tenemos otro este muerto, o sea que tenemos casi 6 o 7 animales abatidos en este lance. la verdad que, que está muy bien. Vamos a ver la puntuación, primero voy a hacer una fotito, a ver, bonita foto, no sé si lo utilizaré para el vídeo o no. ...y vamos a recogerlo... ...un diamante... ...195,70... ...doble pulmón e hígado... ...disecamos nuestro animal... ...y vamos a recoger el resto... ...primero este que tenemos aquí enfrente... ...vemos aquí el sangrado... ...vamos a ver si lo recogemos... ...desde luego que esta zona que tenemos aquí en... ...al lado de Colina Rota... ...está muy bien... ...antes no, no he encontrado un bronce... 140 con 80 Como decía, antes no encontrábamos aquí íbices, sino que encontrábamos Los los Muflones bebiendo agua Y ahora se nos han, han Pasado aquí los, los íbices Y en el lago del mirador de Doña Emilia Pues solamente podemos encontrar Ciervos y lobos Vamos a ver si cogemos Al, al otro nivel 5 A ver qué puntuación nos da Ya lo tenemos aquí Vamos a ver qué, qué necesidad que cuerno Voy a hacer una foto No, no Voy a quitar primero las hierbas que tenemos ahí No, con esas hierbas no puedo hacer la foto Así que me levanto Vamos a pisotear un poquito la hierba Ahora Yo creo que sí vamos a poder hacer una Una bonita foto Cogemos la cámara Y si sí, yo creo que esta foto va a ser para Para la portada del vídeo Y vamos a ver la puntuación que que tenemos un diamante 193 con un poquito más más pequeñito le hemos dado en el hígado y en el pulmón así que disecamos nuestro animal y seguimos a recoger los las víctimas de esta matanza por lo que si no me salen mal las cuentas son siete animales los que hemos abatido o sea, aquí que nos, que nos quedan dos uno que tiene que estar por allí enfrente y otro que vimos caer por aquí el nivel 4 Vamos a ver. repente ya, ya, ya va siguiendo el rastro. Vemos hay otro otro bebedero. Pero ese es de ciervos. A ver si repente no lo encuentra. Ya sabe, perrete corriendo. Aquí tenemos nuestro nivel 4. Tenemos una, una plata, 136. Con 90. Para ser un nivel 4 es una plata. una pequeñita de excepción pero bueno. Tenemos dos diamantes en el mismo lance. Y eso es una... Una cosa maravillosa. Y ahora, pues sí, vamos a tener que, que buscar a, al otro animal que tenemos enfrente. Volveremos a cruzar el río. Que tenemos aquí un paso muy muy bueno para poder cruzar. Y Perrete ya sale corriendo. Vamos a ver, Perrete. Se nos mete en el agua. Perrete submarino. Vuelve a salir otra vez. No le gusta bucear, así que va a coger un, un paso más más o menos. Seguimos corriendo detrás de perrete. Se nos mete por el agua, pero va a buscar otra zona donde pueda cruzar mejor. Habéis visto cómo se sumerge bajo el agua. Este carro es un carro todo de terreno. Vamos corriendo detrás de él. Ahora no nos importa que, que las pulsaciones nos no suban. Puesto que eh, siete animales abatidos. Vemos ahí que no, no le hemos dado el órgano vital, como yo pensaba así que nos va a penalizar vamos a ver un nivel 3, un bronce 142 con 40 os voy a poner ahora mismo el, el mapa para que veáis dónde ha sido abatido, la matanza que hemos tenido ahí y yo creo que vamos a decir aparte que se venga y nos vamos a ir a, a otro sitio a ver si podemos eh, seguir cazando cazando y dices, nos vamos a ir al lago aquí que tenemos otros bebederos. Nos vamos a la tienda de campaña y a ver qué nos encontramos. Mientras se nos carga... Nos carga ahí la... esta Ya estamos aquí en la tienda de campaña. Nos vamos a subir al trípode. Aquí tenemos un, un bebedero, pero ese, ese es el de ciervos. Así que nos vamos a subir al trípode a ver qué vamos. Miramos por aquella zona. Mira, ahí ya vemos ver una hembra... Vamos a mirar el en orilla de enfrente, a ver si encontráramos. Allí tengo también otro trípode, pero ahí no vemos nada. Eh, si fuera otra hora pues podríamos encontrar aquí tres manadas de, de ciervo y un poquito antes los lobos. Seguimos viendo la, la hembra. Nada. Vamos a esperar, estamos en buena hora, todavía tenemos tiempo para que vengan a, a beber los animales ahí tenemos ya el verdadero. Este es otro. No vemos que... Que aparecen más. Escuchamos allí llamadas de apareamiento Pero no la vemos. Seguimos mirando. Tiene que estar ahí por ahí detrás. Y si no, pues lo que voy a hacer será cambiarme de... De orilla. Ir hacia aquel trípode. Y desde allí pues... a ver si podemos hacer un lance mira, ya, ya vienen más van llegando las hembras o sea, los machos no, no tardarán mucho seguimos esperando esto es tener paciencia ya vemos cómo están ahí viviendo pues nada nos armaremos de paciencia y a ver si... si vienen más animales de momento solamente tenemos tres hembras y no vamos a hacer el lance a las hembras puesto que no nos dan trofeo seguimos mirando pero no vienen también puede ser que estén detrás de, de los árboles que tenemos enfrente y no los veamos allí hace una pequeñita vaguada donde están las hembras por detrás puede que, que haya así que me voy a bajar y voy a cambiar al, al otro trípode ya estamos en, en lo alto del otro trípode hemos dado la vuelta, vemos ahí una hembra y ya empezamos a ver a los machos. Hemos visto el nivel 3, ahí tenemos un nivel 4, otro nivel 3, otro nivel 4 y debajo vemos las hembras, ahí tenemos otro nivel 3, pues vamos a intentar hacer el lance a los niveles 4. Yo creo que este tiene más los cuernos más grandes, pues cogemos el 308, calibramos distancia. Vamos a ver, respiramos un poquito Apuntamos y disparamos a uno Disparamos a otro Ese está muerto, el otro no, no, no tardará ya, ya ha caído también Vamos a ver a este Nada, me ha salido el tiro alto Ya ves, de nivel 4 También he fallado A ver, nada, he fallado esos, esos dos tiros Y me he quedado sin munición Pues nada, vamos a, a recoger los, los animales Nos bajamos desde aquí voy a bordear toda la orilla si bien podría haber ido a la tienda pero quiero ver si puedo hacer algún otro lance mientras vamos vamos corriendo a por ellos la verdad que la distancia tampoco tampoco es muy grande aunque tengamos que andar un poquito más pero así de esa manera damos tiempo a los animales mira aquí tenemos lo de los ciervos ...damos tiempo a los animales que regresen al bebedero y poder y poder hacer más lances... ...lástima que he fallado esos tiros, pero bueno, de momento la jornada no no está mal... ...se han abatido bastantes animales y sobre todo lo, los dos diamantes... ...que no me esperaba yo encontrar dos diamantes en, en el mismo rebaño... ...mira, ahí vemos una, una hembra corriendo, desesperada, asustada vamos a, a seguir bordeando puesto que nos podríamos encontrar también aquí a algún ciervo aunque no es hora de beber pero pueden los descansadero por aquí cerquita también pero nada, en fin vamos a seguir dando la vuelta a la orilla vamos aquí por la pequeña playa que tenemos que las pisadas son son más suaves y hacemos menos ruido aunque al ir corriendo hacemos mucho ruido vemos aquí que estamos en la zona de, de granja ribereña ya estamos llegando a, a la zona de los impactos. Venga, tarrete, búscamelos. Vamos a ver aquí... ¿Qué tenemos? El primero que cayó creo que era que era el nivel 3. Ya tiene tarrete ahí. Vamos a coger el rifle, por si acaso... Tuviéramos que hacer un lance... Vamos, vemos ahí los dos sangrados, efectivamente, una plata, 108,20. Mira, ahí vemos las hembras que van volviendo, pues esa, esa va a caer. Lo siento mucho, hija mía. Me vas a dar un broncecito, aunque no eres una, una pieza grande, pero bueno. Aquí tenemos al nivel 4. Tiene buenos cuernos. Un oro, 163,80. Hemos impactado bien el pulmón. Y vamos a, a recoger a la hembra que tenemos aquí. No me gusta disparar a las hembras, pero bueno, esta me me ha parecido oportuno. Vamos a mirar, por si viéramos oh, algún... Ahí vemos eh, las hembras corriendo allí. ¿no? Los machos han salido todos en polvorosa, todos los pies en polvorosa. Seguimos mirando y vemos la hembra, no vemos más animales por aquí, así que vamos a, a recoger a nuestra hembra, que seguramente nos va a dar un bronce. Efectivamente, un bronce, 54,70. Vamos a mirar, solamente vemos hembras, así que no vamos a ir al lago de colina rota a ver qué nos encontramos por allí. Ya estamos en el lago de Colina Rota, nos vamos a acercar, mira ahí tenemos un, un nivel 3. A ver, que mira ahí tenemos el rebaño, un nivel 4, otro nivel 4, un nivel 3. Nos vamos a acercar un poquito y vamos a hacer el lance, que está largo, nos tumbamos para obtener mejor precisión en el disparo. Cogemos el 308, calibramos, buscamos los animales, Mira, se el 3, ahí tenemos los animales que queremos a ver si puedo hacer el, el lance, disparamos a uno, disparamos a otro, pero creo que, que he fallado, creo que he fallado, no, tenemos uno ahí, a ver si puedo hacer otro lance nada, ese también he fallado, estaba muy largo así que vamos a a recogerlo vamos a bordear vemos la presión energética, solamente tenemos una, una muerte hemos fallado ahí un poquito pero bueno, vamos a recargar la, la munición aquí tengo otro otro trípode para controlar el lago porque este lago es bueno tanto para ciervo como para para esto, pero no, me, me voy a, ir a la tienda me voy a, ir a la tienda que voy a tardar menos así mientras nos desplazamos rápidamente a la tienda vamos a ir a recoger nuestros animales aquí tenemos dos zonas de, de bebederos de íbice una que está aquí y otra que, que tenemos allí, allí enfrente y ocasionalmente también se nos pueden poner un poquito más más a la derecha pero en esta ocasión ...tenemos aquí en este bebedero... ...vamos a ver... ...que nos encontramos... ...venga, parte, búscamelo... ...la verdad que lástima de los tiros que hemos fallado... ...pero no, no siempre vamos a acertar... ...no somos infalibles... sino madre mía, tendríamos... ...30.000 piezas abatidas o 40.000... ...pero también... ...también fallamos... ...eso también nos ocurre en la... ...en la vida real... ...vemos aquí el sangrado lo que pasa es que la vida real con que hagamos sangre nos llevamos la pieza y no nos penaliza mira, tenemos aquí nuestro animal un nivel 4 150 con, con 20 le decimos a Tarrete que nos busque lo logiamos un poquito a ver si tenemos más sangre por aquí pues sí, parece que, que hemos impactado, yo pensé que habíamos fallado, o sea, lo que pasa es que, que me temo de que hemos pinchado en, en carne y nos, a, y nos va a penalizar. Sí, porque veo el sangrado, que es un sangrado mínimo, o sea, que hemos, hemos pinchado en carne y nos va a penalizar el trofeo que podamos conseguir con este animal. Creo que era un, un nivel 3, no estoy seguro, pero bueno, ahora lo veremos. Y la sangre, nada, esta, este animal se va desangrando poco a poco y el trofeo que nos vaya a dar no nos va a penalizar. La carretera sigue ahí corriendo, nosotros también. Estamos haciendo muchos ruidos, o sea, así si viremos algún animal se va a espantar seguramente. Pero bueno, como vamos a, a recoger la pieza y luego vamos a regresar a los elevaderos, no nos importa, si no, pues iríamos andando. Está reclamando Diciendo 20 para acá Que aquí tengo, tengo el rastro El sagrado es mínimo el sagrado es mínimo Y la comunicación Pues va a ser brutal Pero bueno, en fin, son cosas que pasan La caza es así Escuchamos una llamada de advertencia De otro macho No lo vamos a hacer caso Porque no vamos, como he dicho, no vamos a volver otra vez a los rodeaderos ya vemos el contorno Cian y a ver qué puntuación nos, nos arroja. Miramos por si acaso, pero no, no vamos a ver nada. Vamos a ver la puntuación. Efectivamente, un bronce nos ha penalizado 137,80 y vamos a volver a la tienda. Estamos de nuevo aquí en la tienda. Nos vamos a acercar a ver los abrevaderos de ahí enfrente no vemos nada, mira ahí tenemos un rebaño un nivel 3 un nivel 4, una hembra otro nivel 3 pues nada, nos vamos a acercar un poquito y vamos a, a intentar hacer el lance avanzamos despacito ahí tenemos el el otro brevadero donde hemos hecho el de los disparos pero que seguramente los, los animales ya no estén así que nos vamos a acercar despacito, por si hubiera uno, pero que, que lo dudo. Nah, no, hay ninguno, no vemos nada. Bueno, vamos a acercar un poquito hasta tener mejor distancia para hacer el lance. Llegamos aquí hasta la orilla, como están a 300 metros, pues vamos vamos a hacer el lance desde aquí. Nos tumbamos para tener mejor precisión. Calibramos la distancia los animales, allí tenemos el nivel 4, la hembra, nivel 3, al lado del trípode y otro nivel 3, pues vamos a hacer esos lances, respiramos, disparamos a uno, disparamos a otro, disparamos a aquella hembra que le hemos fallado, salen corriendo los machos, pero bueno, vamos a, a recogerlos ahora, recargamos la munición por si acaso vemos aquí los lo bebederos donde hemos hecho antes los lances y vamos a bordear toda la toda la orilla hasta recoger nuestros animales que creemos que tenemos ahí pues sí, el, el macho un nivel dos machos un 4 un 3 y una hembra pero que la hembra creo que le he dado mal y no nos va a dar, no nos va a dar así que seguimos corriendo, no nos importa el ruido, para los desplazamientos normales no, no suelo correr, si te lo digo, no corráis vamos a echarnos otra sea, vez el referente pero cuando vamos a recoger una pieza, pues bueno, no, no nos importa hacer un poquito de ruido, ...porque realmente no, no pasa nada... ...cuando vamos de recetos y buscando animales... ...pues sí tenemos que intentar ser sigilosos... ...pero ahora mismo, como es a, a recoger piezas... ...pues no nos importa... ...miramos por los prismáticos ...hemos ahí un sangrado. ...no localizo los animales... ...pero bueno, cuando lleguemos... No, no nos va a echar una mano... ...y ahí tenemos a uno... ...escuchamos las llamadas... ...mira, vienen acercándose otro... Otro grupo Al bebedero que teníamos donde Hicimos el primer lance Vamos a intentar hacer otro lance Ahí tenemos dos Con unas muy buenas cuernas Disparamos a uno Disparamos al otro No, madre mía He fallado y le he dado la cabeza Al que le dimos el primer disparo Pero bueno En fin Cosas que pasan Pensé que podía haber hecho el lance doble Pero me ha fallado Así que vamos a a recoger estos que tenemos aquí y a ver sus puntuaciones recargamos otra vez vemos el sangrado una plata un nivel 4 137 con 66 vamos a ver mira para búscame el nivel 3 ya lo tenemos aquí a ver qué puntuación nos da otra plata 119 con 80 y ahora vamos a buscar a la hembra Mira, parrete, búscame la hembra esta. Buah, ya veo aquí el impacto, esta no nos va a penalizar. Pero bueno, En si sí no, no va a pasar nada. Yo creo que no nos va a dar nada, porque las hembras suelen dar bronce si les pegamos bien, pero si les pegamos mal, nos va a dar cero patatelo. Ah, pero son cosas que pasan y, y tampoco vamos a desesperar por ello. Efectivamente, una hembra, 55 puntos no nos da nada. Y ahora vamos a la tienda para recoger el aquel que le hicimos los dos disparos Que uno le dimos bien en el pecho, pero yo creo que el otro Al intentar hacer el lance al otro animal que estaba detrás, le dimos en la cabeza Y nos va a panelizar Voy a acercarme primero un poquito aquí a esta orilla por subir hubiera alguno otro A veces hay, pero no, no siempre, no vemos ninguno Vamos a apartarnos un poquito más ...lo tenemos ahí justamente donde hicimos el, el otro lance... ...así que nos vamos a dirigir al abrevadero... ...y a recoger nuestra herida. Nos pegamos otra carrerita... ...ahora sí, ya sé que sí que no, no va a haber ningún animal... ...ni en una orilla ni en otra... ...con las cabecinas que hemos hecho... ...y a ver qué puntuación nos da... ...si le hemos dado bien o nos va a penalizar como yo pienso... Porque me ha parecido que el segundo disparo le hemos dado en la cabeza. Ya vemos ahí el abrevadero. El jefe se nos dice que lo tenemos ahí enfrente. Mandamos a Perrete para que no lo busque. Ya parece sale como una salación. Vemos aquí el sangrado. Y efectivamente una plata, 151,90, porque le hemos dado... Le hemos dado en el tráneo. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido la, la jornada de caza hoy. Hemos abatido 16 piezas, no está nada mal, entre ellas dos diamantes, así que yo creo que me voy a ir a montar el vídeo. Esto es todo por hoy, gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.